Oh, oh, oh, Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh. Yeah, yeah eh, eh. A bien La bien dura solo tiene 20 Y a mí me lo hace como es Una locura, ricura, de nuevo tan pura, pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que tú No tomas cuando se arregla o sin maquillaje Si me sientes alegra yo hago que nunca le baje No sé si me tomas cuando se arregla o sin maquillaje Si me sientes alegra yo hago que nunca le baje Ella está bien chula, una dura, solo tiene pinta de mí Me lo sé como la una locura, locura, locura no es tan pura Pa' siempre la quiero tener igual no otra parece de Babilonia, como dice la una con le interesa mi a no le y siempre le das como y yo como no sé si me cuando se arregla Está bien, que eres solo aquí a tu venta y a mí no lo sé cómo es Una locura, mi cura, tenia tan pura pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que como ella me lo da Es una DJ Juan Arnedo.